Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Dios vine a declarar hoy que en el desierto solo sobreviven aquellos que tienen la actitud de Jacob y la actitud de Moisés. ¿Y cuál es Dayana? Que se mantienen en movimiento. Sientan lo que sientan y pasen lo que pasen. De ayuno y oración 2019. Caminando en el desierto. Caminando en el desierto. Los días. 25 al 30 de diciembre. Dirección Pantus San Luis Chimborazo. Organiza Ministerio Evangelístico y Avivamiento Valle Celestial. Valle Celestial. Vida, más información www.valleselecial.com.es Celular 09 67 89 17 Te llevaré al desierto y allí haré que te vuelvas a enamorar de mí Caminando en el desierto, un evento para ti, un evento para ti